En este video, enseñaremos cómo hacer la integración de BuildMySales con WooCommerce. Debemos iniciar sesión en el administrador de nuestra tienda en WooCommerce y dirigirnos a Ajustes. Ingresamos a la pestaña Avanzado. Seleccionamos la opción Webhook. Ahora, presionamos el recuadro Añadir un webhook. Dentro del campo, procedemos a crear el webhook completando los siguientes campos. En el nombre, escribimos Build My Sales. En el campo Estado, seleccionamos la opción Activo. En Tema, seleccionamos Pedido actualizado. Ingresamos la URL del webhook de Bill My Sales en nuestra pasarela con WooCommerce. Se obtiene en la pestaña Webhook, el cual copiaremos y pegaremos en WooCommerce. El secreto puedes personalizarlo debe ser añadido en la pasarela de facturación origen de datos y luego agregar la misma clave de WooCommerce y guardamos los cambios. Volvemos a WooCommerce. En versión de API, seleccionaremos la siguiente integración. Guardamos los cambios. Para que el webhook quede activo, ahora nos dirigimos a nuestra cuenta de LibreDT. Accedemos al menú y perfil de usuario. Dentro del perfil, copiaremos nuestro head el Hatch deberá ser añadido en Bill My Sales en el campo de facturador. En el facturador buscaremos donde diga Hatch y lo pegaremos. Añadimos nuestro root de emisor. En tipo de precio indicaremos ítem afecto y exento con precio net. Guardaremos los cambios y el webhook quedará completamente operativo.